Soy Clara López, eh, soy artista visual, trabajo con el medio audiovisual y trabajo en este campo en, en varios aspectos, por un lado a nivel de docencia y por otro lado a nivel de creación. He, he investigado durante mucho tiempo sobre el tema del lenguaje poético ¿no? dentro del medio audiovisual a través de diversos for formatos como pueden ser el, el documental, la videopoesía y también a nivel teórico. Entonces un poco. Mi, mi actividad ¿no? creadora se, se, se bifurca ¿no? en dos aspectos, uno la, el aspecto investigador ¿no? y, en, y en el otro el, el aspecto creativo. Tengo una rama un poco más, pues como comentaba, de más eh, a nivel de creación de autor, aunque también he trabajado en otros ámbitos, ¿no? más eh, el spot publicitario, eh, videoclip, pero lo que es mi línea más personal de autora, eh, todo, sobre todo trabajo muy desde el ámbito documental, como os decía, aunque, sea, aunque el aspecto más de videocreación, videopoesía y, y este tipo de formatos, ¿no? eh, también eh, se podría decir que parten de, de esta ocasión documental. ¿no? Eh, también he trabajado en, en alguna ocasión la ficción, pero principalmente mi, mi trabajo... ...parte mucho de la realidad... ...ya sea a modo documental o más a un modo creativo ¿no?... ...de crear otro tipo de, de ficciones poéticas a, a través de esa realidad. Pues eh, mi formación proviene de las bellas artes... Eh, ...yo estudio bellas artes... ...de hecho es un, un, un campo que sigo utilizando mucho en mis proyectos... ...comencé a estudiar bellas artes por mi interés por las artes plásticas... ...la escritura siempre también me ha llamado mucho la atención pero ahí fue en esta formación cuando descubrí los medios audiovisuales y comencé, comencé a, a especializarme un poco más por ahí. ¿no? Fue en Bellas Artes cuando comencé a hacer estas creaciones audiovisuales más poéticas. ¿no? Después quise formarme más en, en literatura porque como tenía tanto interés en, en, en esa interacción entre imagen y palabra necesitaba como comprender también un poco más el ámbito literario. Yo en mi caso eh, no conocía el ámbito audiovisual, a lo mejor sí la foto, pero eh, no, el, no el tema audiovisual y me encontré con un formato que yo podía expresar esa necesidad de imagen con palabra, ¿no? Entonces, eh, para mí esos años fueron primordiales para encontrar un medio con el que actualmente eh, creo y me expreso, ¿no? Eh, luego, a nivel de, de nutrirte ¿no? de las experiencias de los demás, de los proyectos de, de, de compañeros, de, de profesores, eh, creo que es la, la universidad, sinceramente, ha sido uno de los, periodos, de los mejores periodos de mi vida y, y creo que es una fase muy, muy importante para la madurez profesional, creativa de, de una persona sobre todo a lo mejor lo que más se nota en, en estos últimos años, porque otro campo al que me dedico también mucho es a la edición y a motion graphic y tal, sí que veo como en otros ámbitos podemos ver ¿no? que el tema de las redes sociales, eh, creaciones low cost y este tipo de cosas como que emborronan mucho el terreno profesional del tema audiovisual ¿no? y, y se olvidan nociones o bases básicas necesarias que también por ejemplo, son importantes en, en la edición audiovisual, que tiene su función. Yo no digo que, o sea, que me parezca más que el sista y, y es necesario, pero sí que, bueno, como todo está ocurriendo, ¿no? que al, al final las, lo que es eh, la, el imag imaginario de las redes sociales ¿no? pues hacen un pastiche de todo eso, que desdibujan ¿no? lo, la calidad de, de algo que a lo mejor puede ser más funcional. A ver, eh, es complicado hacer esa predic la predicción de hacia dónde va la industria audiovisual. Es un motor muy fuerte porque convivimos con esa imagen. O sea, eh, estamos viendo en las nuevas generaciones ¿no? que hay un, nuevas formas de, de consumo que eh, están más en torno al consumo audiovisual. ¿no? En, entonces, en este sentido, eh, creo que, que lo que es la industria audiovisual de comunicación ahora mismo juega un papel muy importante. Como comunicadores tenemos mucha responsabilidad ¿no? para que eh, esa voz que tenemos a través del audiovisual realmente sea efectiva, eh, sea, sea, sirva ¿no? a nivel social, ¿no? Y, y no fundirnos con esa esa exigencia que, que encontramos últimamente a través de las redes sociales de consumo rápido sin profundización y sin reflexión ¿no? entonces creo que ahí tenemos un buen reto como comunicadores bueno no dejar de o sea, no dejar de, de observar de leer de de, de absorber por todos lados, o sea, no solamente en el ámbito de la facultad sino también de, de otras disciplinas, ¿no? o sea, eh, estar abierto ¿no? al, al conocimiento constantemente y no solamente hasta que termine el periodo de la universidad, siempre, eh, siempre se puede aprender algo nuevo, eh, y, y en, con esos procesos de aprendizaje también a la vez va madurando el lenguaje de, de un creador, comunicador, ¿no? Sobre todo también mucha perseverancia en, en el trabajo, porque al final esto es una carrera de fondo, ¿no? Siempre los principios pues cuestan, eh, pero la clave es la perseverancia, el trabajo constante y, y no dejar de, de aprender a investigar. Pues... Eh, ...creo que hay dos cosas muy importantes... ...por un, por un lado por supuesto la, la técnica... Eh, ...la técnica con... ...conocer la base, conocer la historia, conocer la técnica... ...ya sea para continuarla o, o romperla ¿no?... ...pero es importante saber de dónde, de dónde venimos... Es, ...me parece fundamental... ...y luego ya a partir de ahí cada uno... Eh, crea su propia línea como considere... ...y por otro lado la... La ética, yo creo que la ética es súper importante en cualquier profesión y, y fundamental. ¿no? Por ejemplo, el documental Las palabras también tienen ojos, eh, posibilidades de la poesía de Dionisio Cañas... Es, fue un proyecto tan, muy importante para mí porque mmm, también formo parte de, de mi investigación de tesis doctoral eh, fue difícil en el sentido porque mmm, yo o sea tuve unos años que tuve que combinar eh, el ámbito laboral con la investigación eh, entonces pues fue complicado en el sentido de, de sacar el proyecto adelante en el tiempo libre no al final o sea que al final también el ámbito laboral te da claves ¿no? para ...continuar con tu trabajo... ...pero es cierto que fue difícil en el sentido de, de agotador... ...pero por otro sentido también disfrute mucho del proceso creativo... ...en, en ese sentido fue, fue muy placentero el, el construir ese documental... ¿no? En ...esa investigación, etcétera... ...por ejemplo también ahora tenemos un documental en proceso... ...que empezamos a grabar antes de, de la pandemia... Y que al final eh, se ha tenido que quedar, vamos, va a ser un corto documental porque pues, las circunstancias que trajo la pandemia no, no han permitido que, que pudiésemos terminarlo. ¿no? Supongo que para todos, ¿no? la pandemia, eh, cada persona tuvo sus circunstancias adversas, pues a nosotros nos pasó que este proyecto pues, se quedó un poco a medio camino o en otro formato. Pues el tema de desarrollar una idea creo que depende muchísimo del tipo de proyecto. Sí que soy una persona que en el momento que, que, que se ilusiona mucho, ¿no? en plan tengo una idea que, que me ilusiona y entonces es como que para mí trabajar eh, me gusta, ¿no? en plan de, me engancha, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tengo tiempo, pues puede salir antes, si lo tengo que combinar con otras responsabilidades laborales, pues tarda, tarda más tiempo, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, el año pasado tuvimos un proyecto que era, era como eh, más a nivel como un pequeño festival en el que se mezclaba lo audiovisual, etc., y esto salió en, en muy pocos meses. Hay muchas veces que tienes circunstancias adversas que te pueden desmotivar totalmente o no tienes los medios eh, o, o el equipo. De repente se te caen eh, los recursos humanos, etcétera. A cualquier persona diría que, que no deje de, de creer en esa idea, ¿no? que, por, que se remonte al momento en por qué te ilusionó eh, tanto, por qué quieres contar esto. Y a mí al final es, no sé, es lo que me da como las fuerzas a, a sacarlo adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que ha pasado con el caso de este corto documental que os contaba, que sacaremos más adelante, que ha estado en stand-by muchísimo tiempo. Pero después también, pues, porque se quedó en stand-by a, a ver qué ocurría, somos dos directoras, eh, mundos laborales separados, etc., pero sabíamos que eso estaba ahí, ¿no? que, que eso estaba ahí y tiene que llegar el mejor momento para, para relanzarlo y, y retomarlo. Que no dejes de creer en, en tu idea, en ti mismo, en, en, en decir, vale, pues igual no tenía que ser este camino y tenía que ser este. Igual es lo que, lo que tenía que ocurrir. O sea, relativizar sobre todo.